hola hola cómo están todos y todas los y las invito a entrar a nuestra página de Sayam y a nuestra página de ese pelo tuyo suscribirse y darle like a nuestras páginas a nuestros canales para que estén súper pendientes de todas las cosas que se vienen en el día de hoy les vamos a estar enseñando cómo pueden darle volumen a su definición y cómo deben soltar pues sus trencitas y todo entonces los y las invito a todos a clic en el enlace que está por aquí para que ustedes puedan entrar puedan ver el video y puedan también enterarse para que tengan un cabello súper lindo súper cuidado con volumen y hermoso entonces no olviden también enviarnos todas sus fotos pedirnos las recomendaciones que quieran respecto a cómo cuidar su cabello cómo mantenerlo cómo tenerlo más largo con más volumen más definición y asimismo de parte de ese pelo tuyo isaiam en nuestra serie de Saiyan Tips les vamos a estar ayudando.